Las bullas del día hoy viernes, tenía mucho que no sonaban aquí Tamara Martínez y Sandra se tiran en Instagram, señores Ay. Se tiran en Instagram sí, sí, sí. Las presentadoras de televisión Sandra Berroca y Tamara Martínez se dijeron de todo A través de la red social Instagram, donde la segunda dijo que Sandra es muy sensible Luego de un comentario, donde dijo que le da un mini derrame al leer la palabra bendecida, la Berrocar le respondió que se ponga en su puesto y que no se meta en lo que no le importa. Martínez no se quedó callada y dijo que nunca ha negado a su hijo, engañado a la gente para ganar dinero, entre otras fuertes acusaciones. Ante esto, Sandra la llamó a no meterse con ella si quiere conocer el demonio que existe en ella. ¡Ay! El comentario inicial al que Berrocal hacía referencia es que él emitió el periodista Ramón Tolentino en el programa Esto no es radio. Vamos está a escuchar esa. ahí un, en un momentito, ¿verdad? Eh, cuando comience a hablar Ramón en Tolentino a ver qué fue lo que dijo sobre Sandra Berrocal. Y ya entonces, pues, eh, todo lo, dando análisis, ¿verdad? Ahí está, vamos a escuchar. Se respeta a los dos, para mí no tiene talento. Tú tienes demasiado, demasiado talento que de verdad tiene que, que ponerlo de... En la parte mía, eh, se respeta a los dos, para mí no tiene talento. Tú tienes demasiado, demasiado talento que de verdad tiene que, que ponerlo de... Inmediatamente Sandra Berrocal le respondió en su cuenta de Instagram y esta dijo lo siguiente. Ok, respeto su opinión. Pero hay algo que usted como persona inteligente debe saber. Ahí ese está el, el bueno. comentario, ¿verdad? De bueno Tolentino. Que no jode demasiado. Bastante. Esa es una mujer muy preparada. Y se supo que de que ya salió de ese extremo cayó el programa. Porque ya lo tiene y hay que dársela. Tanto sí, como comunicadora tiene. y como empresaria. Ahora, ese comentario que hizo Tamara Martínez también estuvo fuera de lugar. Cuando tú le tocas la familia a una persona... Que ese chime nunca se ha quitado. Que dicen que el hijo que ya tuvo con Crazy no es de Crazy. Sí, sino que de con tienen que soltarlo ya. Porque tú no estabas ahí cuando muchachos. Claro. Entre otras cosas que le dijo Tamara a Sandra Berrocal. Como, ¿Qué le dijo? Sí, le dijo que engañaba que le a gente da un mini de ramo. Dinero, verdad la Que para se para vender, acostaba ¿sabes? con otras personas. Y bueno, ahí lo vieron ahí en la, en la Yo imagen. Yo lo que en no entiendo es por Tamara. qué... Ay, para buscar el view en la República Dominicana tienen que irse a lo personal. No veo el talento como ellas se viven tirando, que yo, yo, tienen talento, yo, que, que el talento se le imponga, que no sea por un chisme. Ellas son las alofocas mujer. Realmente. ¿Me entiendes? Tiene yo que ser a través mira, de un chisme para buscar los Yo virus. creo sí. que lo personal debe respetarse. Sea lo sea que sea. quien sea. Claro. Si usted está en los medios, lo respetados tiene que. Usted tiene. Perdón, usted tiene que respetar lo personal. Sí. Y más cuando se trata de un niño. Pienso yo que Tamara siempre ha sido una, una freca vieja en, lo, en los medios. A mí, sí. No, sí. a mí nunca. No, no, a mí nunca me ha gustado porque es como de que estaba con Omega, es, sí. ese lío. Eh, eh, es muy no le veo el talento a ella no le veo la suerte que tiene que siempre que tiene que estar metiéndose donde no la llaman claro. y siempre está tirándole a la gente de eh, eh, para coger un sonido ¿me entiende? entonces si así tan fácil están cogiendo los sonidos no tú sabes que en estos tiempos se usa eso mucho si usted no le tira a la gente para sonido usted no tiene nada porque esa es la diligencia hoy en día en, la, en, en los medios urbanos en los, en los medios de comunicación no, pero lamentablemente que... tú estás claro que es así hoy en día tú tienes que pero estamos que... hablando sí, pero de que, que a lo personal no es nada que le ahí se pasó eh, ella pero, claro. pero, pero tú sabes se meten con la familia ese tipo de cosas y no está bien no, eso. viene viene moreno y se desacate y si hay un lío claro. entonces ahí ahí no, una vez quiere ir para la pero fiscalía con Yomel cuando ella dije la entrevista y topo point que le dije qué ha pasado con el caso de que yo también estaba diciendo de que ese muchacho la de Gomedía que ella para estar en ese programa siempre que pasar por el jefe que incluso le pidieron prueba de ADN hicieron un lío por todo eso entonces tú no tienes por qué meterte con la familia de la otra persona tú no buscas nada nada tú tienes que buscar ahí ahora por qué es que el ADN no no lo presentan porque estaron y salió positivo Apoyado eh, pues porque se cae en la boca con ese ay, tema. Yo, yo lo que tiene es que meter siete, ocho gente presa de una vez y ponerle a coger lucha con abogados. Porque el abogado, pues bueno que sea, te pone a coger lucha. Exactamente. Y hay que buscar un papel firmado de Fulano. Y siempre ese papel de la iglesia de barrio no se queda. Ay. O, o de la Junta Vecina. Ay, ay, ay, sí, ay, sí, ay. De la Junta Vecina se identifica. Y, y, y, y jefe de la Junta Vecina para la playa. Y tú vuelto loco para no caer preso. ¿Eh? Te lo dice la voz de la experiencia. Ay, ahora ya está aquí con nosotros Angels. Y... Lizardo. Sí, ¿eh? ¿Qué pasó? Adiós. Y y Se me pichó agitado. una goma en la carretera. Esos son bobitos de la vida, como dice el compañero Roberto. Pero los carros <ríe> usan vainas, repuestos y cosas. Eh, eh. eh. No, tú o sabes que andamos en vehículos capotable <risa> <risa> yeah. Lamentablemente, a ti se te pichó una goma y el gomero más sé, que sé que resuelve. Ya ya lo sabes. Y y ya llegó Neto lavado en su voz y digo, y yo no. vea, acá, se te dañó el aire. Sí, y mira que está por llover ya yo dije, me cayó un aguacero aquí entre este gracerío. Un, un diluvio. eh. Ya tú sabes. Después de salir, un... se te puede salir el tinte. <risa> Eh, cuidado, ahí no hay tinte, eso es natural. Diga la verdad, ahí hay tinte, tú te que sabes de eso. No, no, tiene tiene como no, no, canela. No, no defiende, ay, eh, no me. Ella sabe que bueno. Algo cosa está de tinte y te dice lo ofenden ducus. Pero se lo ofen, ahí se lo ofendico. Cosa, ese lo offense va a quedar. O así como mago. dijo el pachá a Nelson Javier, en una en una broma que le hicieron, bro, yo te llamo para que me ayudes y tú casi me acaba. <ríe> Así, ¿no? Un saludo a Nesabia Cocodrilo, mi papá en la comunicación. El hoyo de Lara, yo nunca he ido para allá abajo. va. aquí mi papá, mi papá en la comunicación, de y Cocodrilo y su familia. Un abrazo, lo atendí muy bien en sí, Santiago. Sí, estábamos allá con comida? El, con el único licorio. programa Ay. que le ha dado a la gente que trabajó en los views de la pandemia, que ni aquí en San Francisco, eh, que se sepa, porque nadie profeta en su tierra, señores. Tú bien que es de Santiago, llame a esos muchachos para compartir con ellos y darle eh, un espaldarazo a lo que estaban haciendo en ese momento. Claro. Sí. Eh, y aquí, bien, gracias. Eso es sí, así. Eso no lo no, que pues, es que aquí, eh, eh, el progreso... Es que los números le molestaban, dile la verdad. Sí, que el progreso ajeno, tú sabes que hace una cosquillita. Saludos, Filo. <risas> Sí. Se ve en todos lados eso. Ay, Hazo, hace una, una coquillita y nosotros estamos preparados física y mentalmente para lo que ven en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Preparados ¿Eh? para todo. Preparados. No pueden tirar un golpe porque ahí entonces hay problemas. <risa> pues hay pueden problema. decir lo que quieran, pero si tiran un golpe duramos. Los líos del liceo eran dos semanas. Los líos de, cuando uno estaba en el liceo. un Grupo para grupo. ponen una salida. Sí, que te una salida ¿sí? Sí. Entonces, mm. ya volviendo al tema eh, sobre eso de Tamara, ¿verdad? Y Sandra Berrocar. La doña, eh, su cuenta de Instagram la tumbó, la, la cerraron, la cerró o la cerraron, yo no sé. Pero cuál? La, la de Tamara, después de eso. Qué bueno. Ah, pero ya está bien. bueno. Sí. Joder, de, jode demasiado. Es que usted jode, Tamara. <risa> está bueno. ¿Con qué suele esa muchacha? Tamara, y ¿con qué? ¿A qué yo, programa está? ¿Quién ahí? es Tamara? Yo, porque estamos hablando. <risa> sí, esa mujer? Yo, como dije, ahí en el aire, yo, ¿quién es eso? No, eh, usted, ustedes bien. que son eh, menores no saben, pero Tamara Tabara, Martínez es ¿eh? una, una comunicadora que ha estado en varios, sí. eh, eh, en, en varios programas. Pero ella como que no dura, Inició, lo que los, dueños no, muy sí. inició en los dueños del sí, circo, fue 5. una de las presentadoras que más tiempo duró, aparte de los muchachos. Fue en, en qué en en noche acabando, con Pastrano sí. también. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, sí, sí, en varios programas estaba, estaba está Amelia. Invitaba, es? mucho e, Sifitro. E, Sifitro, eh, eh, invitaba mucho Robertico. Eh, sí, sí, le invitaba mucho eh, ahí los domingos, eh, Robertico. Sí, cuando era 9x9, Roberto. Así es. Ya tú sabes. Le pica a ella que se ha entrado a roca. Es que es difícil eso, combinar o sea, una mujer a que eso. se vea bien y que tenga cerebro. Vámonos a una pausa y retornamos lo que es los sosoproso.